Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana es obligado a hablar de Colombia y es obligado a hablar de lo que está sucediendo en Colombia esta semana, que tiene muchos enfoques posibles. Se ha hablado mucho, con toda la razón, de la brutalidad de la represión, que se encamina hacia 30 muertos, decenas de desaparecidos, heridos, detenidos, violaciones, en fin una actitud tremenda, genocida del aparato policial, del SMAD, y esto hay que explicarlo, esto hay que explicarlo, no sabemos qué va a pasar en estos próximos días hasta que ustedes vean este informativo, pero todo indica que la actitud del SMAD y del gobierno no van a cambiar. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la actitud de los jóvenes. Hay una nueva generación de jóvenes que no tienen miedo, que salen a la calle que desafían, que no se echan para atrás, aunque la cosa venga muy pesada. Este es el primer aspecto que quisiera tocar. Lo segundo, hay que mirar y escuchar a esos jóvenes. Esos jóvenes en esta sociedad extractiva, neoliberal, financiarizada, no tienen futuro. Esos jóvenes pueden aspirar a tener un empleo precario, a tiempo parcial, siempre en condiciones laborales muy malas, muchas horas de trabajo, salario mínimo, que es muy bajo, etc. Entonces, esto hay que entender por qué. Yo creo que hay un punto de inflexión en la historia reciente, en el cual las élites dominantes renunciaron a integrar a los sectores populares, y solamente vuelven a la masacre de las bananeras, a la represión pura y dura a lo que fue la historia de Colombia en el siglo XX. Yo creo que hay un momento en Colombia de quiebre. Hubo un gobierno que intentó hacer una reforma agraria muy tibia, muy limitada, y ese gobierno fue boicoteado por las propias fuerzas económicas, la burguesía terrateniente de Colombia, con el Pacto de Chicoral de 1972 han pasado 50 años desde el Pacto de Chicoral, y fíjense qué importante esto. En ese momento, el tipo de reforma agraria que se impulsaba, con la creación de la NUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que era una pata, la pata campesina de la política reformista de López Michelsen, entonces, ¿qué pasó? Pasó que la Alianza para el Progreso promovía esa reforma agraria tibia, para repartir un poco de tierras, tampoco muchas, entre el campesinado y aflojar la presión del campesinado por la tierra y por la revolución, porque en ese momento había ya guerrillas, guerrillas importantes, las FARC ya estaban y buena parte de las guerrillas que conocimos luego. Entonces estoy diciendo que la burguesía terrateniente de Colombia boicotea una política de la Alianza para el Progreso, que era la política de Estados Unidos para la región. O sea, no era una política comunista, que pretendía expropiarlos, que pretendía erradicar las clases, para nada. Entonces, Pacto de Chicoral corta radicalmente la posibilidad de una tibia reforma. Grande. ¿Y qué importancia tiene esto? Que en aquel momento la intención de integrar a las llamadas clases peligrosas Quiebra. A partir de aquel momento empieza una política cada vez más profunda de prioridad del capital financiero frente al industrial, de políticas represivas, de exclusión, que hoy se manifiesta claramente en que la mitad de la población de América Latina no cuenta para el capital, la mitad de la población de América Latina está por fuera del de interés de las clases dominantes de contar con ellas. Entonces me parece que esto es un elemento importante a tener en cuenta, por eso la política de ejecución de los jóvenes, por eso la política ultra represiva de los jóvenes, porque esas personas no cuentan para el capital, no cuentan para el Estado, no entran dentro de los cálculos de lo que quiere el sistema hoy. Entonces a partir de ahí hay que entender claramente que todo lo que viene de la mano de eso, yo digo, si un gobierno reformista, de los partidos tradicionales de Colombia fue boicoteado, como luego fue el de Barco, entonces hay que pensar que la política tal como la hicimos hasta ahora, y eso los jóvenes lo captan perfectamente, yo lo veo y lo vemos todos, la política de los sindicatos, de los partidos, de las elecciones, esa política no va a ningún cambio estructural que es lo que se necesita. Eso no quiere decir que si mañana hay elecciones yo diga que no se vote, no, yo iría, votaría, votaría al menos malo, que no sé, en Colombia supongo que sería Petro, pero ese es otro tema. El tema es que aunque gane Petro, que aunque gane un progresismo, no va a haber cambios estructurales puede haber menor represión, puede haber que el ESMAD en vez de actuar desembosadamente se controle un poco más, pero hasta ahí llegan los cambios. No va a haber empleo digno, no va a haber aumento sustancial de los derechos laborales, del salario mínimo, no va a haber integración, no va a haber un ciclo económico diferente al que conocemos hoy, porque eso no entra en la discusión. La minería, los monocultivos, la ganadería extensiva, todo este modelo de acumulación no entra en discusión. Entonces, evidentemente que un gobierno menos represivo puede ser un poco mejor, pero no más que eso. Los cambios de fondo no se van a conseguir ni por la vía electoral, ni por la vía insurreccional armada que ya se intentó en Colombia. Entonces tenemos que ponernos frente al espejo, mirarnos, mirar a los otros, y decir, bueno, ¿qué camino tomamos? ¿Hacia dónde vamos y cómo? Y cualquiera de los caminos que tomemos van a ser caminos dolorosos, difíciles, no hay un camino sencillo, pero por lo menos un camino que vaya en una dirección de largo plazo que nos permita abrir puertas hacia algo diferente. Ahí en Ecuador, al lado de Colombia, en pequeñito, hay un pueblo que se llama Sarayacu, que han construido su autonomía, que tiene muchos problemas, que tiene muchas limitaciones, pero ellos tienen su ley y su gobierno. Eh, y luego cambian los gobiernos, vienen gobiernos mejores y peores, pero ellos siguen en su tierra, y siguen defendiendo. Es como si fue, habláramos de la, del CRIC, ¿verdad? En el Cauca. Los NASA, Misa, con errores, con desviaciones, con terribles problemas, siguen desde hace más de 50 años, desde que se funda el CRIC y desde antes que venía la lucha por la reforma agraria. Entonces son dos caminos distintos. O nos embarcamos en la política de ellos o hacemos nuestra política, de autonomía, de construir nuestras escuelas, nuestras eh, pequeñas salas de salud, nuestros espacios colectivos para lo que necesitemos. Y este es un proceso de largo plazo, de largo aliento. Y bueno, y yo sé que la cultura política colombiana dice hoy que tiremos a esto para que venga uno mejor. Bueno, pruébenlo. Ojalá el mejor que venga sea mucho mejor que este y no sea apenas un remiendo que dure unos años, como sucedió en las alcaldías de Bogotá. Hubo algunos gobiernos municipales mejores en los 90 que los anteriores pero Bogotá sigue siendo Bogotá, un espacio de especulación inmobiliaria, un espacio de explotación, un espacio de negocios para el capital y de precariedad y pobreza para los sectores populares. Creo que para quienes pensamos desde abajo y nos situamos desde abajo, es necesario aprovechar estos momentos de Keiko Fujimori, de Guillermo Lazo, de Iván Duque y Uribe, de Piñera, para mirar de Bolsonaro a largo plazo y decir por dónde vamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias.